Hola, chicas, chicas, buenos días, bienvenido, bienvenida a Soso del Papel. Bueno, pues hoy mira. Acabo de venir de correo que me habían mandado un paquete ordinario y claro, por las dimensiones, por el cartero no te lo trae a casa. Tienes tú que ir a, a recogerlo. Me lo ha mandado una amiga. Ha sido sorpresa total. Os voy a dejar su Instagram por si queréis pues, seguirla. Eh, ella se llama Marta. Y bueno, me dijo, cuando yo no encontraba las botellitas, me dijo, yo te voy a mandar una botellita, pero bueno, y yo, pues se me olvidó, porque ya hacía muchísimo tiempo y ya se me olvidó. Y el otro día me mandó un, un mensaje por, por Instagram y me dijo que, que, me lo, que me lo mandaba, y pero esta chica pues pues mira, se acordó y dice que lo llevaba sobre su conciencia y, y me ha mandado un paquetito, se llama Marta Marta Martín y os dejaré linkado pues su Instagram, es que ahora mismo aquí en, en Instagram no lo veo a ver que voy a pincharlo, a ver, aquí, a ver, es que yo como, me parece que se pone Martucci, Martucci Martucci-trims os lo voy a dejar grabado porque Martucci la I es Y-trims os lo voy a dejar linkado y para que os paséis y, y veáis eh, su, su Instagram porque eh, tiene canal de YouTube pero no hace vídeo de YouTube entonces pero sí que sé que ve los canales porque ella me conoce a mí porque ve mis vídeos o sea que sí que tiene Sí que tiene YouTube. Bueno, pues dejo de enrollarme. Aquí es que vienen las direcciones es muy grande. Yo ya he despegado el celo, pero no he abierto nada. Y así viene este paquetón de Matucci. Voy a ponerlo a un lado y vamos sacando y vamos viendo lo que Matucci me ha mandado. Lo voy a poner aquí en un ladito. Chicas, es que... Tengo dos intercambios, ¿no? De, de bueno, de primavera de Pascua. Y había hecho dos poqueletes de Pascua, pero una la he guardado también porque dije, bueno, está pendiente de terminarla. Terminarla quiere decir poner el los y tal. Pero como no me acuerdo dónde la guarda, estoy desmontando la habitación. Palabra, ¿eh? Todavía no ha aparecido. Estoy desesperadita. Bueno, vamos a pasar a ver lo que martucci ha mandado. Y. A ver por dónde empiezo. Porque la caja no tiene desperdicio. Mirad. Qué guay. Me ha mandado estas, estas servilletas de corazón. Mirad. la trezo de corazones. Muchas gracias. De este no tenía nadie. Además, son los corazones que a mí me gustan. A mí me gustan estos corazones. Me gustan un montón. Así que no sean perfectos. Me gustan así. Sí. De formadillo. <risa> Muchas gracias. Me encanta. Mirad. Le ha puesto aquí su. Para cerrarlos con su papel de scrap. Muy, muy bonito. Muchas gracias. Bueno, vamos a sacar más cositas. A ver, voy a empezar por aquí. ¡Oh! ¿Cómo viene de pompones, madre? Ahora lo enseño, ¿eh? Mira, voy a poner esto aquí porque viene... Mirad todos los pompones que me trae corazones. Vamos, vamos. Y me dices yo es que soy primeriza, me cao la más. Uy, las primerizas de ahora no veas. Qué bien trabajan. Feliz primavera. Mirad qué bonito. Con el conejito, la zanahoria. Me encanta. Qué bonito. Muchísimas gracias. Y yo me creí que era una tarjeta, pero no. Viene atado con un lacito. ¿Veis? Y mirad. Es una Loadesba. Mirad qué de pompones. Madre mía. Mm, mirad. Qué de pompones. Voy a ponerlos por aquí. Y mirad. Me ha mandado una loa de va y esto supongo que será, sí, su cartita. Bueno, luego me la leo porque no, no me gusta leerla aquí en, en público porque las cartas, si se leen en público, hay que hacerlo en voz alta para todas. Y entonces luego la leo porque no sé bien si se puede o no. Bueno, y es que estoy súper nerviosa, de verdad, porque esto es sorpresa total. Bueno, la pongo aquí y luego la leo. No puedo meterla. Y mira... Es que no me falta un detalle. Dice que está empezando. ¿Vosotras creéis? Pues esto está perfecto. Mirad con sus bolsillos y en los bolsillos, mirad, me ha metido esta florecita. Voy a poner esto aquí. De tela, en muchos colores, en rojo, en rosa, en verde, en amarillo. Mira qué chulo. Y el packaging, chulísimo. Qué chulo. Aquí, oh, mira, sale otro pompón. En el segundo, ay, ay. A ver. Uf, ahora, mira, me han dado este conejito, qué chulo, que yo creo que es igual, ah no, se parece a este, me encantan estos conejitos, ¿de dónde lo habéis sacado? Yo tenía uno que es con el que he hecho el, el corazón shaker y os dejo linkado el canal por si queréis verlo y me lo mandó Belén, en paz descanse me mandó, pero ya no, no lo he visto nunca Mira, me ha mandado estas bolitas Qué bonitas son, de estas no tengo yo nada Mira, qué chula Llevan como tan plateada Qué bonito, matucci Qué bonito, qué bonito Me encanta Qué bonito, muchas gracias Bueno, le dije, te has vuelto loca Mira, aquí salen más pompones Mira Ay, qué chula esta Mira, qué bonita Preciosa, ¿eh? No sé si será la ahí ¡Ay! Qué bonita Parecen de cristal Con metal dentro Qué bonita Y este, mira, Que son estrellitas Mirad qué clic la he hecho Qué chulo Me encanta, Qué bonito Pues preciosa que mona La estrella Y el último paquete Que me manda Un montón de bolita verde Entre verde Muy bonita Entre verde y azul Un verde agua Muy bonito Qué chula, muchas gracias Y yo creo que no me dejo nada, ¿no? No, a ver No, está bien Mira, qué chulo Está ideal, mira, para lo que ya me ha mandado Y se cierra así con un lazo Ay, qué bonito, de verdad, Marta, está precioso. Y además, estoy flipando en colores, qué bonito. Estas yo no... Tengo en azul, pero yo no sé si de estas las tengo, ahora las voy a mirar. Qué chulas son. Tengo en azul, en rosa, en rojo, en blanca, vamos, blanca, en transparente. Me encanta, qué bonito, pues muchas gracias, Marta, me gusta un montón. Bueno, pues vamos a seguir sacando porque la caja no tiene desperdicio. Mira, aquí vienen más pompones. Qué ¡Gracioso! Y vamos a sacar, mira, este paquetito que viene así, en rosa. ¿Esto será goma? Creo que no. Que es un cordoncito. A ver. Bueno, me tiembla. <ríe> que no me lo esperaba para nada. Madre mía, mirad cómo viene. Creo que me ha metido de todo. Esta niña... ¡Ah! Es, es confeti. Mirad. ¡Ay, qué bonito! Yo no, esto no los tengo. De corazoncitos blancos. Estrellitas doradas. Mirad esto. Este no lo había visto nunca. ¡Qué bonito! Estrellitas. ¡Uy, mira! ¡Qué bonita esta estrellita! Son azules y holográficas. ¡Qué chula! Me encantan. Mirad. Lentejuela en verde. En azul. Qué guay. Mira qué bonito. Qué bonito, qué verde más bonito. Son corazones. ¡Wow! Mira, lentejuela en dorada. ¡Ay, qué bonito esto! Tampoco lo había visto, mira. Perdón, que es la cartera. Bueno, no, no era la cartera. Bueno, mira que me queda por aquí. Me ha mandado también estrellitas, más grandes y más chicas. Qué guay. Me ha mandado estos corazones, que son más grandes y más chicos. Y esto es lila. Qué guay. Esto no, lo, no los tengo yo, no tengo nada de esto. Pues muchas gracias Marta, por cierto, que ya de paso me he leído tu carta. Qué felicidades, que me alegro un montón. Y que no, ni te preocupes, que me alegro mucho que tu primer Night Mail sea para mí. De verdad, que muchísimas, muchísimas gracias. Tengo la ventana abierta de par en par porque aquí hace mucho calor y no quiero chillar porque me van a escuchar los vecinos. mira vamos a abrir otra. Eh, mira me ha mandado este tarrito mira cómo me lo ha decorado y está lleno de todo bolitas cascabeles, un montón de cosas que os vamos mira que tengo aquí este platito y lo voy a poner aquí mira. madre mía mira cascabeles. mira cascabeles de todos los tamaños y colores bueno bueno bolitas más grandes mira qué mona que chula de las que se ven en la oscuridad que guay corazones mira qué chulo un montón de anillas bueno ya lo estáis viendo que Uf, un montón pero un mogollón mira qué chulo. piñita bueno bueno ¡Qué chulada! Esta la voy a clasificar ahora La voy a poner aquí Y la clasifico ahora para guardarla Muchas gracias Marta ¡Qué chula! Yo de esta de la oscuridad Tan grande no tengo, tengo chiquitita Pero tan grandes no ¡Qué chula! ¡Qué guay! Muchas gracias eh, Vamos a seguir viendo mira por esto Que son los tarritos Ella me vio y me dice ¡Ay! Pues yo te voy a mandar tarritos que lo he encontrado y mira, que me lo ha mandado. Los tarritos con punta de, de metal, aquí no lo encuentro y en la península tampoco lo he encontrado. Los que tengo los compré en Aliexpress, pero el boquete es tan fino que el blog no me sale por ahí. ¿Eh? Me gusta, muchas gracias Marta. Oye, este es muy chulo, este también. ¿Sabes lo que voy a mirar? A ver si tuvieran diferentes mmm, bocas de, de las que de la, de los que yo compré. Sobre todo el gordo. A ver si por ahí... Mira, salí ese el blog, pero yo creo que no. Que igual. El mío lo tengo... Pues lo puse boca abajo aquí. Este. Y por aquí... No, no, es más o menos igual. Para otro pegamento, sí, es el mismo. Para otro pegamento, sí vale, pero yo creo que para el. Para el blog. No, no vale. Esto es que lo tengo boca abajo. Para que se pegue el pegamento ahí. Si quiere bajar y limpiarlo, porque si no, lo voy a tirar. Porque ¿qué, ¿qué hago con esto? A ver si me podéis decir algo. Lo no tengo así boca abajo aquí. A ver si. Bueno, pues. pues me ha mandado esto, estoy Muchas gracias, de verdad, que me encanta. Mira, de tres tamaños. Qué chulo. Pues aquí echaré el, el, la cola blanca. Muy chulo, muy chulo. Me gusta un mogollón. Muchas, muchas gracias. Y voy a seguir sacando, porque aquí hay paquetes para, para un tren. Mira, esto va de perlas. Esto va de perlas, punto suspensivo. A ¡Ah! Madre mía, esta mujer, mira. Mira. En rosita. Salmón. En verde. En rojo. En rosa. En rosa, rosa este salmón. Ah, en vino. Mira, qué bonita. Otro azul. En transparente. Y otro tono de rojo que no es ni este y este mira qué bonito grosella es como grosella qué chulo pues muchas gracias Marta hay algunos que sí que tengo pero otros no este sí lo tengo y el transparente también y este no lo sé el verde también y este hay uno que tengo y otro que creo que no qué chulo muchas gracias ¡No, no, no! muchas muchas gracias muy guay A ver. Se pone aquí dice esto te gustó de mi Instagram a ver vamos a ver qué me gustó de tu Instagram me gustaron muchas cosas ¿Esto qué? ¡Ah! ay qué guay ay qué bonita la cinta mira qué bonita o ¡Oh, qué bonitas son me encantan mira esta oh qué bonita y esta blanca mira ¡Qué bonita! wow, Son preciosas. Me encantan. ¡Qué bonitas son! ¡Muchas gracias! ¡Madre mía! Me encantan. ¡Qué bonitas! Son espectaculares, ¿eh? ¡Qué bonita! Esto lo voy a poner aquí. ¡Qué bonita! Bueno, voy a enseñaros más. Mirad que me ha hecho. ¡Qué gracioso! Mirad... Qué gracioso, qué forma más guay de mandar los sellos. Mira, para colorear, me encantan. hoy oh, pues esta idea te la cojo, ¿eh? Madre mía. Ay, qué guay, me gusta un montón. Oye, qué guay. Y son tag. Mira, Qué guay. Oye, pues está genial esta idea, ¿eh? Qué chula, mira, Mi pequeño guerrero bonita. Pues está genial esta manera. Mira los castos, qué mono. Ay, qué chulo los castos Mira, ¡ay, qué monos son! Oh, qué bonito yo. Ay, qué bonito. Me encantan. Mira, el osito, qué mono. Las cometas, ay, el conejito. Mira, qué mono. El paraguas. Estos me encantan. ¡Qué bonito! ¡Qué gracioso! ¡Ay, pues muchas gracias! Oye, qué manera más chula. Me gusta. Mm, para mandar los, los sellos estampados. ¡Qué guay! Me gusta la idea un montón, ¿eh? Esta te la copio. ¡Qué bonito, Marta! Me gusta un montón. Bueno, esta niña se es, um... Voy a aquí a mandarle pompones, más pompones, más pompones. Madre mía, lo que me ha mandado esta mujer. Madre mía, bueno, esto es que tenemos que verlo porque es que voy a poner esto aquí. Porque es que, vamos, por favor, mirad lo que me ha hecho, ¿eh? Mirad, por cierto, que aquí salen pompones. Mirad, que me ha hecho. Madre mía, mirad. Mirad qué maleta Qué bonito mucha muchas gracias, vamos Mira Con su tassel mira qué bonito Pues está genial Qué bonita la maleta Mira aquí viene un clip Que se le ha debido despegar algo del medio Porque hay a lo mejor el pompón Porque... Mmm, o un corazón Que viene aquí también no sé, algo se le ha tenido que caer del clip Porque está ahí cogido, ¿ves? Que tiene ahí el pegamentillo Bueno, pues ya le pegaremos algo ¡Qué chulo! Pff, y me lo ha llenado de cosas Porque esto tiene bolsillo por todas partes ¡Madre mía! Mirad, lleva aquí un bolsillo, mira Me ha metido maderitas de bocadillo De... No son bocadillos, son etiquetas ¡Qué gracioso! Esto no tengo nada yo tengo bocadillo, pero de estos no. Qué chulo. Mira, aquí hay más. A ver. Inspiración para scrapear. Mira, qué gracioso. Dice, hola Mercedes, esta herramienta de, cos esta herramienta de costura en el canal de Luna Nova Scrap enseña cómo hacer efecto punteado en los bordes de las tarjetas. Pues será esto viene aquí cerrado a ver uy, uy, uy. vamos a romper el papel hola mira que chulo ay, que mono ruleta de marcar uy, pues yo esto no lo tengo que va para nada muchas gracias si yo sigo a, a Luna Nova Scrap. Que me creí que eran de allí de, de Valencia. Y me han dicho que no. Que, que son catalanas. Qué guay. Me encanta. Muchas gracias. Pues lo voy a probar. Qué chulo. Y después la maletita. Mira. Se abre con un. Con un. De metálico. Bueno. Y aquí en el bolsillo también. La ha metido cosas. Porque aquí lleva otro bolsillo. Mira. Y me ha metido rosas de famirán. Qué bonita. Que llevan como un, un tul. Y me ha metido esto, que no sé lo que es. Vamos a abrirlo. ¿no? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, mira! Son guasi de lo finito. Y tan finito. Mirad. Voy esto aquí. ¡Mira! ¡Qué chulo! Pero qué finito, qué finito, qué finito son. Mira. Son chulísimos. Muchas gracias, Marta. Me gustan mucho. Mira este qué bonito. Y este de corazones. Ah, qué guay. Qué bonito. Yo de estos tengo los metálicos. ¿Veis? Qué bonito. Y los tengo allá mano porque la verdad es que lo utilizo mucho. Ah, pues muchas gracias. Esto. Bueno voy a poner aquí y mira cómo viene la maleta madre mía oh, anda mira ay qué chulo mirad esto es de cinnam yo le cogí uno a creo que le cogí este que le dije a a María y a Raquel, de Hermanas escraperas que, que me lo cogieran. Que lo, se los compré yo. Vamos, le di el dinero para que ya me lo comprara. Y simplemente cogí este. Pero mira, me han mandado estos dos. Porque este fue el que más me gustó. Pero mira, ya tengo azul también. ¡Qué guay! Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, de verdad. Uf, ¡Qué chicas, tía! Muchas, muchas mucha gracias. La maleta espectacular, ¿eh? Esta es súper chula. Te Margarita tenía un cordero blanco Siento. como la nieve de enero. Ah, mira, qué bonita. Y los colores. Y flores, que yo soy, me encantan las flores. Qué basada, Marta. Muy, muy bonita, me encanta. Muchas, muchas gracias. Preciosa, me ha gustado un montón. Y ahora tengo aquí más cosas. Pues esta niña se ha vuelto loca Pues sí Tengo un montón más de pompones Porque la caja viene llena de pompones Y de corazones Y mira Tiene toda la pinta de ser un stack de papeles De 12 x 12 Madre mía, esta chiquilla Marta, de verdad, hija Muchas gracias Muchas, muchas gracias Qué bonito ¡Qué pasada! ¡Me encanta! ¡Madre mía! ¡24 papeles de 12x2! 12. ¡Qué bonitos son! ¡Madre mía! ¡De verdad! ¿Qué te has pasado? Pero amo. ¿A qué más bonito os lo voy a enseñar? Porque es que esto... Vamos, a verlo. Esto que lo voy a quitar. Los pompones. Pero es que no lo quiero quitar todo porque quiero si grabar un vídeo para Instagram. Porque yo sé que ella se mueve en... Allí en Instagram, no en Youtube Aunque yo este vídeo lo suba a Youtube Se llama Flora O por lo menos se pone aquí Mira, qué bonito Es que son preciosos, eh Mira, son así vintage Qué bonito con flores Qué bonitos, son dos de cara A una sola cara Qué bonito Mira este con los sellos postales Qué chulo Qué rico Me encanta Mira qué flores La rosa de piquiño, qué bonito Esta rosa me encanta bonito es, me gusta un montón. Qué pasada. Mira, este de hojita. Este rosita es un básico, trae dos. Este otro básico. Que trae dos. Y lleva por aquí como, como flores. Pues es muy bonito. Mira, qué bonito. Es precioso. Qué bonito el reloj. De péndulo, la rosa, el molinillo de café, las la, la cartas. Es precioso. Trae dos. Este de la hoja, que igual se parece a este, ¿no? Aquí he enseñado antes. Ah, pero este... Este verde entero y te lleva... ¿veis? Lleva rojito mira, qué bueno. mira este que bonito súper bonito que bonito es bueno me encanta estas hojas también que chulo así que en tira qué y este que es como una carta veis con manchurrones y, y, las rosas. y esta, mira, la rosa y aquí también lleva hojas muy es muy bonito pues ¿no? marta que decirte que muchísimas gracias de verdad que me ha encantado todo que muchísimas gracias por haberme elegido para ser tu primera en y, y para mandarme este correo tan chulo que me ha encantado que me guardo tu dirección y yo creo que más, más pronto que tarde aunque tardará pues recibirá noticias mías que es todo súper bonito este irá para mi cortina este no sé lo que se le habrá despegado ahora miraré que me ha gustado oye los lazos son una pasada es que son preciosos mira qué bonitos son preciosos no los siguiente y este que fino que bonito son me ha gustado muchísimo de verdad son preciosos todo esto que todavía no lo he probado lo quiero probar qué bonito este lo voy a probar a cero coma en realidad yo este que yo lo, cuando lo compré, este el rosa, yo lo quiero para, que ya que la tengo, a la máquina que aplica foil. Y no sé si valdrá, porque no todos los foil valen. Pero vamos, que teniendo lo quiero probar ya que lo tengo también con el pegamento este de, de pone foil. A ver si se puede escribir y se puede hacer palabrita con, con el foil y después se recortan. Me encanta, muchísimas gracias. Y esto me ha encantado. Es que me ha gustado todo. Sí, es que me ha gustado todo. Porque, oye... Esto tiene un trabajo que no es. Y está espectacular. Me gusta un montón. El tassel, mira, lo ha hecho ya de lanita. Bueno, pues es que está todo genial. Bueno, ¿y qué me decís? De la forma en... mandar los sellos. Bueno, es que... Esto te lo copio. Y esto... Y bueno, aquí hay que lo voy a clasificar ahora. Por eso la he puesto así. Mira, es que, vamos, no le falta un detalle. y luego así y los cascabeles, la botella. Genial, preciosa. Muy bien, muy bien decorada. Me ha encantado, de verdad, eh. Te lo digo de verdad. Que me ha encantado todo un montón. Que muchísimas Gracias. Y a vosotros, que todo esto es trabajo de Marta, os dejo linkado su Instagram para que paséis por allí y le echéis un vistazo a todo lo que publica, ¿vale? A todo es trabajo de ella y todo es una inversión de tiempo de trabajo para mí. Y muchísimas gracias, de verdad. Gracias por verme, gracias por comentarme y gracias por vuestro like. Y si no os gustan, pues yo en esta vez no puedo pedir un dislike Porque no es mío, esto todo es trabajo de ella Así que gracias, cuidaros y hasta la próxima Chao Cuando estoy con susurros Todo es diferente Pegatinas y flores que no has visto jamás cuando pongo sus compras o quizás tutoriales los últimos especiales por su exclusividad cuando veo a susurros yo me siento distinto que me hacen disfrutar cuando estoy con susurro yo me dado del tiempo y me siento distinto porque puedo crear